Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz inicio de semana, le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por lo que Él hace en nuestras vidas y nos ponemos en su santa presencia. Esta segunda semana de Adviento que hemos iniciado ayer domingo, la iniciemos con toda la gracia, con toda la bendición, con esa invitación que ayer escuchábamos de conversión, de cambio. Señor Dios, en tus manos nos ponemos, Dándonos la gracia de dar los pasos necesarios, los cambios necesarios. Danos la gracia de prepararnos para el nacimiento espiritual de tu Hijo Santo. Amén. Bueno, hoy lunes vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. En día estaba, un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. Esto, en esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico, tratando de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontraban por dónde introducirlo a causa del gentío. Subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él viendo la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y echa andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a la casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos. Y todos daban gloria a Dios y decían, hoy hemos visto maravillas. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, las maravillas que hace Dios. Yo Quiero resaltar de este texto cómo la intercesión de los unos por los otros es muy valiosa. Al final, el texto dice, el Señor viendo la fe de los que llevaban a ese paralítico, le dice al enfermo. Tus pecados quedan perdonados. Levántate y anda. Danos, Señor, la gracia de la caridad, la fuerza para poder orar por el otro. Por el que a veces no me cae bien, por el que me ha hecho daño, por mi familia, por mi amigo. Señor, que podamos encomendarnos los unos a los otros. Que con tu bendición podamos acercar al hermano. Que ojalá podamos llevar a otro delante de Jesús. No ser solamente piedra de tropiezo o puerta sino que llevemos y si toca llevarlo en una camilla poderlo llevar cuántos hermanos están necesitados tal vez muchas veces digamos es una causa perdida no hay causas perdidas para Dios el Señor cree espera en nosotros en nuestro cambio que el Señor los bendiga los guarde un abrazo para todos